Cada día, 13.223 personas son víctimas de uno de los peores males de la era moderna. No es la corrupción. No es la homofobia. No es la xenofobia. No es la falta de vergüenza de los políticos que se siguen eligiendo a través de la campaña social paternalismo creado en tiempos de la dictadura que sin darse cuenta hayan intereses en mantener al pueblo sin educación, transformándolo en una masa de borregos manipulables para preservar a los mismos y en el poder. Estamos hablando... De los videos de, videos de gemidos. Videos de gemidos. Videos de gemidos. Videos de gemidos. Videos de gemidos. Videos de gemidos en las redes sociales. Frente a tus hijos. En un ascensor. Frente a una familia. Frente a viejitos, compa. En la caja del supermercado. En medio salón de clases. Los videos de gemidos, a diferencia de ti, no discriminan religión, raza, Sexo. Ni orientación sexual. Nadie se salva de ellos. Y han cobrado un precio alto entre sus víctimas. Desde horribles momentos de vergüenza. Decomización de celulares. Destrucción de pantalla cuando intentas apagar esa vaina. Hasta el suicidio. Esta última es mentira, pero queríamos darle un toque dramático a esta vaina. Tú puedes ayudarnos a combatir esta epidemia. Tú puedes ayudar a combatir esta epidemia. A no compartir estos videos. No compartas videos de gemido. Ni siquiera con el grupo de amigos de WhatsApp del trabajo donde se manda a cada rato la foto del negro a Cada vez que compartes un video de gemido, un árbol está al lado. A nadie le importa el medio ambiente. Y se muere un gatito. El otro día estaba en una reunión de padres de familia de la escuela y me llegó un WhatsApp con una noticia a última hora de CLN. Yo lo abrí y desde ese día mi hijo estudia en otra escuela. Únete a esta noble causa de la manera más inútil posible. Sube una foto con el hashtag stop gemido. stop gemido. Y sigamos pensando que un conjunto de fotos y texto almacenados bajo un hipervínculo llamado hashtag van a detener realmente un acto inmoral. Sigamos pensando así, millennials. ¿Que hay mejores causas por qué protestar? Es verdad. Bueno, anda tú mismo, ve y diríela pues, anda Stop gemido Stop gemido Stop gemido Stop gemido Stop gemido Stop gemido, chicos Stop gemido Stop gemido Stop gemido Stop gemido Stop gemido Stop gemido Stop gemido Stop gemido Stop gemido Stop gemido Un mensaje de Quien te ve y la alianza antialaridos audiovisuales o sus siglas <aud LEGO> No Viste Pudimos haberlo <wierdga> hecho pero decidimos no hacerlo. Tú también puedes tomar esa decisión. Para más información sobre cómo ayudar, accesa youtube.com slash deobaldia y suscríbete y activa las notificaciones es lo que es YouTube? Espero que se hayan reído con esta parodia de campaña social. Realmente los males del planeta no se van a resolver con fotos, con retweets, con hashtags, ni con un conjunto de celebridades. El verdadero agente del cambio eres tú, en la calle, aportando. Pero sentado en una computadora se logra realmente muy poco. Y bueno, espero que te hayas reído mucho este video porque ahora tampoco es que yo soy de que ay la madre tenesa.